¿Cuál es nuestro, el próximo paso para que esto funcione bien? Tendríamos que. Podemos hacer la parte del filtro para filtrar sí. o para editar una persona, cargar el dato para editar. Bueno, vamos con el filtro entonces. El filtro. Dijimos que yo puedo agregar cualquiera de estos filtros que habíamos definido cuando agregamos el filtro. No sé, sea, yo quiero buscar todos los tipos de documentos que sean DNI. Acá están pasando dos cosas. Una, mi tipo de documento supuestamente iba a ser un, un menú desplegable con todos los tipos de documentos para que yo pueda elegir. No me aparece nada y dos, no tengo ningún botón para buscar acá abajo. Buscar. buscar, el botón buscar no, no aparece así como los CI tienen eventos que muestran botones, este es el evento nuevo para el CI el filtro también tiene eventos, tenemos que agregarle un evento para filtrar entonces vamos vamos a nuestra operación buscamos el, la configuración del filtro nos vamos a la pestaña eventos y vemos que no tenemos ningún evento pero todo nos sugiere generar los eventos típicos de, de un filtro le damos a generar y vemos que si yo le doy generar y le doy guardar acá, al volver a ejecutar nuestra operación, nuestra operación de personas, ahora sí tengo un botón para buscar. A este le podemos cambiar el nombre, si nos interesa ponerle buscar en vez de filtrar la etiqueta nada más, estamos cambiando, le cambiamos el logo, volvemos a cargar la operación y chan. Bueno.